Hola chicos y chicas, pues bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a grabar un juego, un videojuego El cual estuvo muy de moda en tiempos atrás Que es todo un clásico Su nombre es Left 4 Dead O Left 4 Dead, como ustedes prefieran llamarlo Y nada, pues La temática de este juego es Sobrevivir a una pandemia zombie Y llegar a un refugio el cual tenemos que atravesar muchos, para muchos zombies. Pues nada, a ver, vamos a ver qué, qué podemos hacer y si podemos pasar el primer nivel. Y más que todo, si llegamos a sobrevivir al primer nivel. Y pues nada, les dejo con el video. よかった。<音楽><音楽> to stand <laughs> ¡Wow! Me atropó esa cosa. Y bueno, pues nada chicos, este, este ha sido el video de, del día de hoy. Pues sí, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Y no se olviden de suscribirse, de apoyar el video si es que quieren que suba la segunda parte. Y pues nada, nos vemos. Hasta el próximo video.